Bueno, buen, buenos días, eh, mi nombre es Juan Pablo Ruiz Nicolini, soy también conocido como el Tucumano, eh, soy, tengo el orgullo de, de poder moderar este panel, eh, como el resto eh, está alcanzado por el código de conducta, y este panel en particular de metadocencia eh, cuenta con el sponsoreo de Xpantia y el sponsor del día RStudio. Eh, el panel cuenta también con una traducción del español al inglés y también se van a compartir links para la, los captions de la, los subtítulos de español a español. Eh, bueno, voy a introducir brevemente a, a quienes no. Van, van a hablar hoy, eh, que son miembros de Meta Docencia eh, Paola, que es licenciada en Ciencia y la Atmósfera y actualmente está un doctorado en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Desde 2011 forma parte de Expedición Ciencia, donde lidera proyectos educativos como campamentos científicos y talleres para estudiantes y docentes. Eh, forma parte de las comunidades de Everleigh y Buenos Aires y de Latinx. Además de ser instructora certificada por The Carpentries Art Studio. Iván es abogado por la Universidad de La Pampa, constructor eh, en manejo de PC con programas de asistencia a personas ciegas o con poca visión, título Tecnología. Eh, desde el 2009 trabaja en la Dirección Provincial de Discapacidad en La Pampa, Argentina, formaba parte de equipo técnico y desde el año 2015 como director. Es integrante de la Red de Trabajo y Discapacidad, ha realizado y dictado numerosas capacitaciones relacionadas a los derechos de las personas con discapacidad. Y Helio, por último, eh, está haciendo su doctorado también en ciencia de la Atmósfera, en el Centro de Investigación de Mar y la Atmósfera, parte de la Red de Clubes de ciencia, donde dicta talleres que ayudan a crear competencias científicas a eh, estudiantes de primaria y secundaria. Desde 2017 organiza talleres sobre el lenguaje de programación R en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y como parte del equipo fundador de R en Buenos Aires desde 2018. Eh, Nada, para, para los participantes que, que van a estar escuchando, les pueden dejar eh, eh, preguntas en, eh, y participar de las preguntas y respuestas al final de, al final de la sesión. Eh, nada, todo suyo. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, voy a comenzar compartiendo las slides y arrancamos. Ahora sí. Hola, mi nombre es Paola. Hola, soy Iván. Y yo soy Elio. Como dijeron recién, somos parte del equipo de MetaDocencia y hoy queremos compartir con ustedes esta charla eh, Enseñando a Enseñar sin perder a nadie en el camino. Hace un poco más de un año, cuando la pandemia era una noción bastante distante y docentes en Argentina se preparaban para empezar el año de clases como cualquier otro, todas las actividades presenciales, incluyendo las clases, se suspendieron. En esa situación nos preguntamos qué podíamos hacer para ayudar a otras personas y de paso poner en práctica lo que sabíamos hacer, en parte gracias a participar en comunidades como The Carpentries y RStudio. Unos pocos días después, nació eh, MetaDocencia y comenzó a tomar forma. MetaDocencia entonces es una comunidad inclusiva y colaborativa que busca mejorar la educación, potenciando docentes de países menos favorecidos. Pero pronto nos dimos cuenta que además era una oportunidad para abrir una discusión más grande cómo enseñamos y cómo podemos aprender a enseñar en comunidad. Y así, de alguna manera, surgió el nombre, Meta Docencia, porque nos proponemos enseñar a enseñar con la mirada puesta de nuestros estudiantes, que al mismo tiempo son docentes, y aprender de, de la experiencia de, de cada persona. Próxima slide. Empezamos siendo unas pocas personas eh, en el equipo hoy, somos 21 personas haciendo posible Docencia junto a un gran equipo asesor formado por especialistas en educación y comunidades. Algunos venimos del de mundo de R, otros del de mundo de Python, varios son docentes o interesados en, en educación. Empezamos, algunos viviendo solo en Argentina y ahora hay gente también de otros países. Hablamos español, algunos portugués y nos une la diversidad y las ganas de, de enseñar y, y de aprender en comunidad. Próxima slide. ¿Qué hicimos hasta hoy? Desarrollamos y en algunos casos adaptamos cuatro talleres. Primero, eh, nuestra introducción al ABC para enseñar online. Una guía rápida con herramientas para aplicar en el aula que muchas veces es virtual, pero a veces en persona. En cómo enseñar a programar nos sacamos las ganas de charlar sobre cómo enseñamos programación y contamos también nuestra experiencia aplicando los consejos, por ejemplo, del libro Teaching Tech Together. El taller de Zoom y el taller de Learner eh, lo sumamos para aprender a hacer eh, distintas o aplicar distintas herramientas y, por ejemplo, hacer tutoriales interactivos eh, y lo sumamos a la, a la caja de herramientas prácticas. Quienes participan de, de los cursos no solo vienen a escuchar los consejos, también viven esos consejos en carne propia. Por ejemplo, en cada encuentro discutimos sobre la importancia de dar y recibir un feedback como una manera de, de mejorar las clases. Por eso, al final de cada taller, les eh, compartimos una encuesta eh, y les pedimos que respondan con algo que les gustaría que mantengamos y algo que podríamos mejorar. Otro ejemplo es el taller de Zoom, donde les invitamos a pasarse al otro lado y tomar las riendas de la reunión para poder experimentar con la herramienta mientras pensamos cómo podemos sacarle el jugo en las clases. En definitiva, no solo invitamos a, a las personas que participan a escuchar lo que enseñamos, sino también a prestar atención a cómo lo enseñamos y discutir sobre la mejor manera de hacerlo. Próxima slide. Hasta hoy, 870 estudiantes, que son también docentes, participaron en nuestros cursos. Enseñamos 55 ediciones de, del curso de introducción eh, la ABC, y 13 ediciones del de resto de los talleres. Y en total llegamos a más de 1.200 eh, personas de habla hispana en 30 países que se acercaron de alguna manera a metadocencia. Tuvimos participantes de muchas áreas de la educación, muchas personas de las ciencias exactas, pero también fue sorprendente encontrarnos con personas que enseñan fuera de instituciones educativas, por ejemplo, dando clases de música o de yoga. Próxima slide. Habiendo tantos... Tantos recursos en educación y comunidades alrededor del mundo tal vez se estén preguntando para qué se necesita una más, para qué se necesita Meta Docencia. Y en primer lugar, la mayoría de los recursos y las comunidades sobre educación online hablan inglés. Y en Argentina y muchos países de, de América Latina, el inglés es una gran barrera para el acceso al conocimiento. En Argentina, menos de la mitad de la población tiene un mínimo manejo del inglés y de los que saben inglés, la mayoría sabe muy poco. Por eso, aún el mejor recurso es inaccesible para una gran parte de la población si ese recurso está en inglés. Pero aún las traducciones sean hechas por una computadora o un ser humano, a veces no son suficientes. Eh, muchos recursos se basan en suposiciones fuertes sobre la cultura, el acceso a determinados recursos y la familiaridad con tecnologías como Zoom o Google Docs. Y si tenemos en cuenta la brecha digital en América Latina, esto no es aplicable siempre a los diversos contextos en los que vivimos. Y finalmente, la idea de comunidad de práctica es bastante nueva en la región. Por ejemplo, no existe la costumbre de compartir los materiales que los docentes y las docentes generan para sus clases. Y a veces todo lo contrario. De hecho, las instituciones educativas en general eh, no lo incentivan ni siquiera internamente. Por eso tomamos prestado lo que aprendimos gracias a la comunidad de R en general y también de Our ladies para darle forma a, este, a esta idea dentro de metadocencia. Próxima slide. Hasta acá les contamos qué es metaocencia, eh, pero a lo largo de estos meses aprendimos muchas cosas, en parte gracias a la experiencia, al feedback, al feedback de los participantes, de otras comunidades. Hay algunas otras ideas y valores que, que nos vienen acompañando desde el primer día. Pero sí, Próxima slide. Bueno, uno de los principios que teníamos y de ideas, es el tema de la accesibilidad, ¿sí? La accesibilidad sabemos que no beneficia a las personas en particular, sino que la accesibilidad nos beneficia... Ya o sea, nos propusimos hacer materiales accesibles, ¿sí? Pero con lo que teníamos a manos, tratar de hacer notas de orador, también, empezamos a preguntar cuál era la situación de esos estudiantes, si tenían tiempo para hacer los cursos, si tenían manera de, o tenían un entorno ruidoso, si tenían computadoras, si tenían micrófono, cómo era la manera de poder eh, brindar la mejor capacitación en ese sentido. Eh, por supuesto que empezamos con esas preguntas desde, desde el principio. Y los primeros materiales que hicimos fueron las notas de orador, bien descritas para personas con discapacidad visual. Después, nos dimos cuenta que esas notas de orador también servían para los nuevos integrantes de, del curso que daban la capacitación como una guía absolutamente eficiente para poder seguir y conocer los cursos. Siguiente diapositiva. Pero las ganas y la buena voluntad en materia de accesibilidad no alcanza. ¿sí? Siempre es conveniente empezar a aprender de materias de accesibilidad y a su vez generar, eh, no solo para una discapacidad visual en particular, como hemos empezado, sino para todas las barreras que pueden existir dentro de lo que es un curso eh, online limitado, así en este particular. Gracias a eso y a la... Code for Science and Society, pudimos obtener financiación y crear un equipo específicamente que se dedicaba a analizar en materia de discapacidad y accesibilidad cuáles eran los mejores recursos para que nosotros podíamos brindar un curso accesible. En Latinoamérica, más del 15% de las personas tienen algún tipo de discapacidad. Eso hace una barrera importantísima a la hora de garantizar derechos como el trabajo, el derecho a la educación y el derecho a la salud. Nosotros no queríamos ser una barrera más dentro de esas barreras que existen, sobre todo cuando estaba marcada por una situación de pandemia tan original, tan particular, que nos tocó vivir. La accesibilidad sabemos que es algo universal y que está destinado a todos, y que teníamos, teníamos que generar los contenidos donde pudiéramos llegar a la mayor cantidad de personas, sin importar su condición, su característica particular o dónde estén viviendo en Latinoamérica. Siguiente diapositiva. La accesibilidad, para que tenga sus frutos, tiene que ser pensada desde el principio, desde el momento cero, cuando nosotros empezamos a pensar en este caso un curso, pero cualquier otro tipo de eh, capacitación, herramienta, programa, de lo, que queremos, de lo que queremos hacer, tiene que ser pensado con la accesibilidad. ¿sí? Esa adecuación del entorno. No todas las personas accedemos al conocimiento, en este caso, a los cursos, a una computadora o lo que sea de la misma manera. Hay ayudas técnicas, hay particularidades que debemos tener en cuenta para que si sí, ese curso no tenga barreras, no tenga trabas y que todo el mundo pueda acceder, ¿sí? Nosotros, en nuestra docencia tratamos que ese sea el principio fundamental para que desde, desde el registro ya empezamos a tener eh, algunas preguntas relacionadas con la temática de discapacidad y brindar la mejor experiencia posible en esa persona. Empezamos agregando texto alternativo Empezamos a ver los contrastes de la capacitación que teníamos nosotros. ¿sí? Tuvimos que modificar todas esas imágenes porque no tenían un buen contraste uno con el otro de los colores que se habían elegido. Los textos alternativos de las imágenes para que todo el mundo pueda acceder y saber lo que era. ¿sí? La letra de tamaño grande, que no sea una letra pequeña que no se pueda entender, sino. Que sea una letra suficientemente amplia para que todo pueda, el mundo pueda acceder. Y siguiendo las directrices de contenidos web de accesibilidad, nos parecía que eso era una eh, materia importantísima a tener en cuenta para el acceso de los estudiantes. La publicación de imágenes también en nuestras redes sociales con textos alternativos y descriptivos, ¿sí? Eh, en ese sentido, siempre se tuvo eh, en cuenta. Lo fuimos mejorando con el equipo de accesibilidad. Siguiente diapositiva. En nuestro primer formulario que teníamos, teníamos preguntas muy dispersas. Si bien preguntamos cuestiones de entorno, de esa situación que contaba de forma particular, si había tiempo, si había entornos cuidadosos, si había buena conexión a Internet o no, también preguntamos cuestiones de discapacidad. Muy amplias, si había discapacidad visual, si había discapacidad auditiva, si había discapacidad intelectual, en ese sentido, y las respuestas no eran unas respuestas útiles. Necesitamos profundizar en ese sentido, porque si alguien marcaba que tenía alguna discapacidad visual, ¿cómo era la respuesta que nosotros damos? ¿De qué manera que resolvíamos el problema? ¿Era suficiente con el texto grande? ¿Era suficiente? con el alto contraste, o tenemos que centrarnos específicamente en que la capacitación sea toda descriptiva de forma, eh, por voz, digamos. Eh, esas preguntas las fuimos modificando, fuimos trabajando el registro, lo fuimos afinando de alguna manera, teniendo en cuenta las particularidades y que las preguntas sean menos, pero que sí, el contenido sea más útil para nosotros y para poder brindar una buena experiencia de capacitación. También se preguntaba sobre las herramientas que nosotros eh, íbamos a utilizar, como Google Docs, como Slack, como Zoom, y si alguien marcaba esto que no conocía algunas de estas herramientas, era una información que nosotros nos era útil a efectos de dónde teníamos que poner la lupa y dónde teníamos que hacer más hincapié si las personas no conocían este tipo de herramientas a la hora de facilitar el trabajo en la capacitación. Estas preguntas fueron rediseñadas por el equipo de accesibilidad, fueron las primeras cosas que tuvimos que hacer para tener una mejor información y no agobiar con las preguntas. ¿sí? Tomamos de referencia, el equipo de, de accesibilidad tomó como referencia las preguntas que se hacen en materia de estadística de personas con discapacidad del Grupo de Washington. Estas preguntas están dirigidas a lo que es la dificultad de la persona en particular. ¿sí? Son mucho menos ahora las que tenemos, y no hablamos de discapacidad, sino de dificultad. De la dificultad que tiene una persona para acceder, en este caso, al curso de metadocencia. ¿sí? Las preguntas que tenemos hoy en el registro es que si tiene alguna dificultad para, por ejemplo, ver y oír ¿Sí? aún con anteojos y lentes de contacto, para escuchar, aún con equipamiento auditivo, para comprender, para eh, recordar. Ese tipo de cosas son las que hoy se preguntan. También, como entendemos que son preguntas personales y que a veces la, la, decir este tipo de cosas para la gente no es grato, eh, ponemos la opción de preferir no decirlo en este sentido. Y sí es importante como les decía hoy, que si bien las preguntas son menos, son mucho más efectivas a la hora de poder eh, tener la información. Y a su vez, no solo estas preguntas de dificultades, sino cómo podemos mejorar ese acceso. Y también se dan opciones para si es suficiente con la letra grande o el de contraste, o necesita un lector de pantalla, o necesita subtitulado, o necesita pausas frecuentes lejos de la pantalla. Todo ese tipo de cosas son absolutamente importantes. Y la opción, si la persona no, o prefiere, no informar, no decir, porque es una cuestión absolutamente personal, que tenemos que ser cuidadosos con lo, preguntamos, con lo que preguntamos. Y una cosa más que es importante, que el grupo de Washington lo describe muy bien a la hora de tener las preguntas, y cuando uno hace un registro y pregunta sobre dificultades para oír, para caminar, para ver, para escuchar, ese tipo de cosas, estamos en lo que la otra persona lo percibe de esa manera y poder poner la información correcta. Digo, Eso es importante, cuando nosotros hacemos preguntas en, en esto, eh, tenemos que ver lo que la otra pe persona percibe acerca de dificultad para, por ejemplo, recordar o para ver o para escuchar en caso particular. Siguiente diapositiva. Las soluciones que les contaba recién, que le preguntamos cuáles son las soluciones posibles en este sentido, donde nosotros, eh, cuando uno se hace el registro, la persona se registra y marca algún tipo de dificultad, eh, se, automáticamente se envía al equipo de accesibilidad esta información y el equipo de accesibilidad analiza esa información en particular y ve si lo que la persona marcó como una dificultad nosotros ya lo tenemos resuelto. ¿sí? Si necesita letra delante, la letra grande está. Si necesita subtítulos, los tenemos de forma automática. Y si es necesario contactar o ingresar a esa persona para poder, por ejemplo, adelantarle el material, que uno tiene para ofrecer en los cursos. Con lo cual, la cuestión de accesibilidad es absolutamente importante y el equipo analiza cada caso particular en este sentido. Siguiente diapositiva. Durante el año 2021, donde este registro ya fue eh, tenido en cuenta con las preguntas que pudimos adaptar del grupo de Washington y tener la recepción ante la marca de alguna persona que se registra el equipo de accesibilidad. De las 540 personas que se incluyeron al curso, 87 marcaron que tenían algún tipo de dificultad. De esas 87 personas, 11 tuvimos que contactarlas de forma particular y de forma directa para ver si lo que uno tenía ofrecido como todas las herramientas para hacer más accesibles los cursos, le servían. Por suerte, las 11 personas que tuvimos que contactar de forma personal, individual, y pudieron hacer el curso, se le adelantó el material y ese curso fue accesible desde el principio y no tuvieron ninguna dificultad. La mayor dificultad, que es por lo menos en cuanto a los registros, la mayoría de la gente preguntó que se necesitaba letra grande y alto contraste, pausas frecuentes lejos de la pantalla. ¿sí? Próximas live. La buena noticia que tenemos es que nosotros pensamos la accesibilidad eh, desde cero y con una cuestión de la accesibilidad encadenada, o Accesibilidad. Este es un concepto que a nosotros nos parece súper importante. que nosotros tenemos un registro, y ese registro debe ser accesible, debe contener aquellas preguntas que las personas, si tienen alguna dificultad, pudieran. El registro tiene un paso que es el curso, que ese curso tenga la accesibilidad, que ese material sea accesible, que si entregamos material para eh, agrandar las cuestiones que no se dan en el curso o para ampliar ese material sea accesible. Si hacemos una encuesta final, esa encuesta final sea accesible. eso lo que la accesibilidad sea pensada y sea parte desde el núcleo de la médula en este caso de metadociencia con todos los contenidos. Siempre pensamos esto. Para nuestras presentaciones, la letra grande. Siempre, eh, nadie, absolutamente nadie se quejó de tener la letra eh, grande en nuestras presentaciones. Siguiente slide. El buen contraste, como adelantaba hoy, eh, hay hasta solo que lo hace automáticamente. ¿sí? No importa los colores que se vean lindos, sino que eh, se pueden hacer cosas que, que tengan al su atractivo visual pero que el contraste sea el suficiente para que personas con discapacidad o disminución visual puedan acceder. Siguiente diapositiva. Evitar las animaciones o las fuentes de adorno, cuestiones que sean solamente de adorno y que no sirvan para el contenido y que pueden confundir a los efectos de tener en la presentación eh, información de más que no sea necesaria o que pueda ser redundante, eh, eso es mejor tener una presentación con los conceptos básicos, limpia, de todo adorno, porque eso a veces hace que nos dispersemos en lo que es el contenido suficiente que uno quiere dar. Siguiente diapositivo. El texto alternativo en las figuras para que nadie se pierda absolutamente de nada. ¿Sí? Las redes sociales, cuando nos suplicamos que también tengan el texto alternativo, tengan una buena descripción de lo que se está queriendo poner, que se escriba de lenguaje sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Siguiente diapositiva. Pausas frecuentes, porque nadie puede estar más de 50 minutos frente a, escuchando a un orador ni el orador ni los alumnos. Entonces las pausas frecuentes hacen que tenga que ver con que la concentración se pierde, dar un curso más de una hora o dos no tiene sentido. Entonces pausas frecuentes lejos de la pantalla hace que nos podamos centrar otra vez en el conocimiento y en la charla que queremos dar. Siguiente diapositiva. Esto es importante. Cada quien participa de la manera... Que quiera, ¿sí? El que quiere tener el micrófono prendido, el que quiere escribir por el chat, el que prefiere tener el micrófono y la cámara apagada, ¿sí? Digamos, en este sentido se le da libertad a que cada uno participe como quiera, como mejor se adapte y como tenga ganas en ese momento. Siguiente diapositiva. Para nosotros, estar preparados, eh, para brindarle a los docentes la mejor alternativa, la mejor capacitación, es algo importantísimo. Los esfuerzos en accesibilidad nunca son esfuerzos, son calidad en los estudios y siempre, siempre valen la pena. También de esas 540 personas, las 87 que se que, que, que dijeron que tenían cuestiones de accesibilidad. Eh, ninguna eh, Todas pudieron hacer el curso, pero también nosotros pensamos internamente que a veces, el ámbito de la educación, eh, ¿por qué no se inscriben más personas con discapacidad o con mayor dificultad? Seguramente, eh, muchas veces, para las personas con discapacidad, estos ámbitos piensan que no está garantizada la accesibilidad, que tienen barreras, y a veces no alcanzamos a llegar. Así que ese es un desafío pendiente de nuestra docencia de también llegar a un público que eh, sepa que el curso es accesible y que está garantizada la accesibilidad desde el principio. Siguiente diapositiva. En accesibilidad aprendemos siempre, ¿sí? Vamos todos los días aprendiendo. Nos faltan algunas cosas, por supuesto, ¿sí? Los subtítulos que utilizamos hoy son subtítulos que se dan de forma automática en Zoom o en YouTube y sabemos que esto por ahí sirve para, eh, de forma automática, eh, tener una idea, pero no es una transcripción textual. Muchas veces al que mejor traduce es al orador, pero no a las preguntas. Los subtítulos en YouTube también son bastante ineficientes en ese sentido. Lo ideal sería tener una persona que pudiera hacer los subtítulos de forma eh, individual, personal, y para esa clase en particular. ¿sí? Lengua de señas para aquellas personas que no pueden comunicarse de otra manera. Todo eso se si tiene en cuenta. Lo queremos mejorar. Queremos ser aún más accesibles. Seguir aprendiendo todo el tiempo eh, en materia de accesibilidad para garantizar estos contenidos. ¿sí? También una cosa impo importante es todas aquellas herramientas que nosotros trabajamos como Zoom, como Slack, como Google Docs, si encontramos algún error de accesibilidad, ya sea con el lector de pantalla, ya sea con alguna cuestión o por ser manejado con combinaciones de teclas ese tipo de cosas, lo reportamos a los mismos desarrolladores de esos programas. Eso hace que el feedback que tenemos no solo con los estudiantes, sino con las herramientas que uno maneja y que uno ofrece, que eh, sea importante y que ellos también puedan ir mejorando la accesibilidad teniendo en cuenta esta cadena de accesibilidad. Y como decíamos en Metadocencia, o pusimos el título de esta charla, no queremos dejar a nadie en el camino, pero el camino lo hacemos nosotros. Está en nosotros hacer ese camino libre de barreras o hacerlo sinuoso. En este caso, tratamos de que ese camino sea amplio, sea liso, sin tener ninguna dificultad, para que todos podamos ir atravesándolo eh, de forma inclusiva, de forma accesible, y nadie se pierda en él. Siguiente Otra de las ideas que nos acompañan desde, desde la primera vez, desde el principio, es esta de no, no asumir y siempre preguntar. Eh, no asumir que nuestros participantes eh, tienen acceso a una, por ejemplo, a una buena conexión a Internet o a una buena computadora o a una buena cámara o micrófono, o ni siquiera que saben eh, usar determinadas herramientas, en particular las herramientas que, que usamos eh, durante los cursos. Próxima diapositiva. Eh, y desde el primer día, la experiencia eh, de los interesados en, en, en participar empieza con un formulario que nos permite conocerles. Eh, les preguntamos cuál es su experiencia como docentes, si es que tienen experiencia, eh, de qué tamaño son sus clases, eh, y también les, les, les preguntamos por su eh, experiencia usando Zoom, eh, Google Docs y las otras cosas que eh, usamos eh, cuando damos las clases. Además de, obviamente, todo lo que contábamos antes de las dificultades eh, a la hora de, de, de participar que puedan llegar a tener. Y bueno, tal, tal vez a un año y medio de haber comenzado la pandemia. Eh, esta pregunta de si tiene experiencia usando Zoom parece un poco redundante. Eh, es como que no hay ningún ser humano sobre la paz de la Tierra que, que no haya tu, tenido que sufrir esto, eh, pero... Eh, todavía quedan algunas almas inocentes que no fueran corrompidas por Zoom, eh, así que siempre está bueno preguntarlo. Y por supuesto, si vamos a hacer esas preguntas, eh, de nada sirve si no las leemos y, si no, y no las pensamos, si no eh, modificamos nuestro comportamiento eh, y nuestros cursos eh, para, hacer, para dar respuestas a esas, eh, en base a esas respuestas. Eh, entonces, eh, si, eh, si alguien respondió que no tiene mucha experiencia, por ejemplo, usando Google, eh, documentos de Google. Eh, entonces, sabemos que eh, quien esté en, como ayudante en el curso va a estar más pendiente a responder sus, sus, sus consultas eh, y ayudándolo o mirando si, si, no, si no está participando proactivamente, preguntando si, si pudo acceder. Eh, si alguien se perdió alguna parte del curso porque su conexión a Internet no le, no le alcanzaba. Eh, a la vuelta tenemos, le podemos compartir un link a una versión grabada del curso para que puedan re revisarlo. Eh, y todo esto eh, nos, eh, nos lo, los docentes y ayudantes, 15, 5 minutos antes de la clase siempre se van y se revisan esas, re esas respuestas. Eh, incluso armamos un pequeño script en R que que resume todas las respuestas y, y, y saca a, a, a la luz eh, res, eh, las partes más importantes que a lo que hay que prestarle atención. Eh, y entonces se, puede, se preparan antes de la clase. Siguiente slide. Y como toda buena historia, eh, nuestros cursos terminan con un eco de cómo empezaron, con, con otra encuesta. Eh, pero esta vez es una encuesta de feedback que lo que nos permite es evaluar qué cosas eh, fueron buenas del curso y qué cosas fueron malas o, o hay que mejorar. Y nuevamente, luego de cuando termina el, la clase, eh, los docentes y ayudantes se toman unos 15 minutos para eh, repasar estos comentarios, eh, resumirlos, e eh, incluso también eh, a, da, dar el resumen al resto de la, de la comunidad de metadocentes eh, para que todos eh, eh, nos alimentemos de ese feedback. Y ese feedback fue clave para, nuestro, para que evol, nuestros cursos evolucionaran. Eh, nos, nos aseguramos de, de siempre mantener lo que a la mayoría les resultaba positivo y les servía eh, y obviamente cambiar lo que resultaba negativo. Eh, de todas maneras, a, a partir de, de estas respuestas y de esta experiencia, eh, nos damos cuenta y fuimos aprendiendo eh, ciertas fallas en nuestra comunicación que capaz le daba eh, ciertas falsas expectativas entonces también pudimos ajustar cómo es que comunicábamos y, y, y le dábamos a entender qué es lo que iban a, a experimentar eh, los asistentes. Y también aprendimos a eh, no tomar todo el feedback demasiado en serio, eh, porque, por ejemplo, muchas veces <risa> recibimos muchos comentarios de que un curso capaz es demasiado largo, pero eh, también recibimos la misma cantidad de comentarios diciendo que es demasiado corto. Entonces, bueno, si, mitad y mitad nos dicen, si la mitad nos dice que es muy largo y la mitad nos dice que es muy corto, probablemente estamos en la, en la duración ideal. Siguiente slide. Otro principio es que aprendemos más y mejor cuando nos sentimos bienvenidos. El próximo slide. Y por eso eh, nos guiamos con un, eh, con un código conducta y les pedimos a todas las personas que participan en Meta-Docencia, ya sean eh, docentes, ayudantes o, o participantes de los cursos, que lo respeten. Y esta es la, nuestra invitación a, a, a crear un espacio amigable donde todas las personas se sientan cómodas de participar y hacer preguntas, de dar feedback a sus colegas, y bueno, en definitiva lo que es eh, aprender. ¿no? Y bueno, en Argentina y en Latinoamérica no es tan común escuchar hablar de esto del código de conducta, aunque eh, las eh, instituciones educativas siempre tienen sus, sus reglamentos. Eh, pero para nosotros esta idea vino de la mano de las comunidades como R-Ladies. Eh, y por eso, siempre antes de empezar el, el taller nos tomamos un, unos segundos al comienzo para simplemente recordar de que hay un código de conducta, eh, explicar... En, pocas palabras de qué se trata eh, y eh, de esa manera invitar a todos a eh, ayudarnos a generar un ambiente que sea amigable eh, y además, bueno, darle información de qué es lo que hay que hacer eh, en caso de que eso no ocurra por la razón que sea. Siguiente slide. Eh, y Nuestro código de conducta original, lo primero que hicimos, fue una adaptación del Código de Conducta para Comunidades eh, Open Source de Contributor Covenant. Y fue una de las primeras cosas que sumamos a nuestra web, eh, incluso antes de dar nuestro primer curso, pero estaba lejos de ser perfecto y, y perfectamente aplicable a lo que hacemos nosotros. En particular, lo que, no, lo que nos dimos cuenta es que bueno, en la infancia de metadocencia, el equipo se contaba con los dedos de una mano y entonces el equipo coordinador, que era también quien daban los cursos y hacíamos, hacíamos todo, también éramos los encargados de recibir cualquier comentario o reporte, en caso de que no se respetara el código de conducta. Pero eso era todo lo que teníamos y, y, y no teníamos en realidad como un, una idea clara de cuál era el protocolo a seguir eh, si no, era más que nada intuición eh, y buena voluntad. Eh, pero la realidad es, bueno, después, que, si pasaba algo, ¿qué, qué respuestas podríamos dar? y ¿Cómo íbamos, íbamos a manejar esa situación? ¿No? Y en particular, ¿qué pasaba si recibíamos algún reporte eh, que era, eh, involucraba a alguien del equipo eh, el organizador? que era la mismo, el mismo equipo que tenía que encargar de, de, de, de, de responder a ese reporte. Entonces había conflictos de intereses. O sea, es como que estamos con la misma pregunta de quién vigila a los vigilantes. Y entonces, hace poco empezamos a responder esas preguntas, eh, empezamos a reformular nuestro código de conducta en base a lo que vimos en otras comunidades, en particular en lo que aprendimos eh, con USAR 2021. Eh, y estamos definiendo el equipo que se haga responsable de este proceso, formado por los miembros del equipo de coordinación, el coordinador, pero también de por colaboradores y, y miembros del equipo asesor. Eh, y esto puede, eh, para poder dar uh, respuestas que garanticen la participación de todas las, las personas en un espacio eh, seguro y amigable. Próxima slide. Y el último principio que queríamos compartir con ustedes ahora es este, de materiales abiertos para todas las personas. Siguiente slide. Todo lo que hacemos en tiene lo hacemos con licencia abierta y al mismo tiempo, esto no es, no es casual porque al mismo tiempo nos nutrimos de un montón de materiales con licencias abiertas. Entonces eso ya está en nuestro espíritu desde el principio. Eh, y otras, de, esta es nuestra idea central, es de garantizar el acceso a materiales a calidad, compartiendo lo que hacemos de manera abierta y fomentando eh, que otras personas también lo hagan. Y esto es aún más importante cuando los recursos que contamos son escasos. Eh, ¿Por qué no aprovechar los materiales que, generan, que generamos nosotros o genera un colega? Obviamente siempre dando crédito en el camino. Y en Metaosencia buscamos generar eso, produciendo materiales, eh, compartiendo otros materiales que encontramos eh, y brindando eh, un espacio en nuestra comunidad de Slack para que quien, quien quiera pueda compartir su experiencia usando materiales o eh, materiales que haya hecho o algunas herramientas que hayan encontrado que les sirvieron. Y que todo lo que hacemos esto sea gratuito tampoco es casualidad, es parte de nuestro compromiso para disminuir y eliminar las barreras que existen entre las personas y los materiales y las herramientas de calidad en América Latina. Próximo slide. Pero eh, en algún momento nos dimos, nos dimos cuenta que eh, nuestro valor agregado no es solo eh, recursos aislados, eh, sino toda una forma de trabajar. Y que con hacer así, estamparle un loguito de Creative Commons a una presentación o a un post en la web, eso no alcanza para incentivar el reuso de los materiales, ni alcanza para que el reuso de esos materiales sea con, con el espíritu y con la onda que, que le damos desde Metaosencia. Y por eso empezamos a trabajar en el proyecto de Metaosencia en una caja, que es como una guía integral que documenta eh, no solo nuestros materiales, sino también nuestro funcionamiento, para que cualquiera pueda replicar esto que hacemos eh, alimentándose de todo esto que fuimos aprendiendo en el camino y, además, eh, no cometiendo los mismos errores que ya cometimos nosotros. Próxima slide. Y, bueno, en esta historia eh, llegamos eh, al presente y qué es lo que sigue a partir de ahora. El año pasado, Metadocencia funcionó 100% con trabajo voluntario. Pero sabemos que esto no es sostenible. En eh, Este año, 2021, Obtuvimos eh, financiamiento de la Code for Science and Society y Gordon and Betty Moore Foundation, que cubrieron nuestras actividades, pero continuamos trabajando para encontrar nuevas fuentes de financiamiento que nos permitan continuar haciendo todo esto que hacemos al futuro. Eh, vamos a seguir haciendo, eh, este, desarrollando nuestra docencia en, en una caja, esta guía, para cualquiera pueda replicar y aprender nuestra experiencia. Eh, por ahora en español, pero también estamos eh, eh, preparando las cosas para hacerlo en portugués. Y otro objetivo que es muy importante para nosotros es eh, medir y evaluar de alguna manera lo que estamos haciendo, eh, ver qué, qué impacto estamos teniendo. Eh, y esperamos pronto compartir esos resultados eh, y seguramente todo lo que fuimos aprendiendo en el proceso. Bien. Y obviamente eh, vamos a seguir aprendiendo en comunidad, eh, a, a, además de seguir dictando esto, todos los talleres que vinimos haciendo. Eh, todo, todo gratuito, eh, vamos a, eh, a empezar a enseñar eh, encuentros más cortos donde se pueda discutir y aprender sobre alguna herramienta o recurso en particular, eh, y que esto, eh, además, sea un espacio de encuentro para la comunidad de docentes y que, bueno, tal vez eh, motive a otras personas a compartir su experiencia como metadocente. Próxima slide, por así. Y bueno, nada de, lo que, de todo esto que hicimos eh, hubiera sido posible sin las comunidades eh, preexistentes. Pre comunidades como RLadies, eh, LatinR, los grupos de usuarios de R, The R -Studio. de Carpentries y RStudio. Y de estas comunidades eh, no solo sacamos conocimiento y, y materiales, sino también eh, todas las, las, las amistades y las conexiones personales que permitieron que el equipo se junte y forme esta ausencia eh, en primer lugar y tampoco eh, hubiera sido posible continuar sosteniendo estas actividades y cursos gratuitos sin el apoyo de INTA eh, y el financiamiento de la Code for Science Society por la Native Foundation. Próximo slide. Así que muchas gracias por acompañarnos a enseñar sin perder a nadie en el camino. Bueno, eh, muchas gracias a los tres por la presentación, felicitaciones eh, por todo el trabajo y por la presentación. Eh, les recordamos a todos que pueden hacer preguntas, tanto con el, el botón para hacer preguntas desde, desde Zoom como por el canal de Slack. Eh, y tenemos ya alguna pregunta mientras otros, otros pueden animarse a escribir. La primera de Eva. Eh, pregunta si se podría recomendar algunas fuentes tipográficas, ojalá Google Fonts, dice, que sean accesibles, eh, y cuál es el tamaño mínimo que consideran para un título y para el resto del texto. Bueno, respondo yo. Eh, sobre qué fuentes usar, eh, yo por, lo, por lo que vi no hay, hay, hay la idea de que está esta fuente o open Flexic eh, que la idea es que sea que las, las, las letras sean cada carácter sea muy distinto que, que los demás para que sea más fácil de leer eh, pero bueno recomendaría que si, si quieren usarla le, se fije busquen las si hay investigado, estudios eh, donde se estudia si realmente es más fácil de leer porque por lo que yo fui no había mucha diferencia, pero lo que sí es eh, usar fuentes, las fuentes normales, un, un arial, o sea, na, nada, no digo windings, ¿no? que es literalmente simbolitos raros, eh, pero evitar estas fuentes eh, como escritas a mano, con cosas con firuletes eh, y esas cosas. Y el tamaño es tan, lo más grande que puedan en, en la... Digamos, si uno quiere un título un tamaño 20 o 25, cosas por el estilo, está, es más que suficiente, creo. Ahí van, seguramente puede. Sí, en esto que, que decía Elio, eh, sobre todo las tipografías, tipografías claras. Digo, no, no por hacerse eh, una tipología original que, que dificulte la comprensión o ese tipo de cosas le digo, Arial, Tani Roman, eh, ese tipo de tibia, lo más clara posible con, con los menos adornos son, son las recomendadas. Y el, el tamaño tiene que ver con eso, el contraste también es absolutamente importante eh, en este sentido, eh, de, que, de tener buen fondo, y el, el fondo por ejemplo de letra negra y el fondo no de color, sino de color blanco, eh, eh, las especificidades también, que mejor, eh, es así. Eh, nadie se va a quejar por la letra grande. Eh, en general, si uno tiene algún tipo de cuestión, es cuando la letra es muy pequeñita y, y tenemos que agrandarla, tenemos que, dificultades para, para, para verla. Pero lo importante es que, que, que la, tanto el tipo como la letra sea lo más clara posible y lo más grande posible. Sí, ahí agrego un, un pequeño ejercicio, un pequeño ejercicio que es lo de si haces si es una diapositiva o algo así ponerla en la pantalla en una, en una que no sea sé, una, una televisión de 50 pulgadas, ¿no? un, un monitor normal y alejarse unos pasos y ver si lo puedes leer eh, y hacer hacer esa tratar de, de poder leerlo desde, bien desde lejos. Perfecto, ahí creo que relacionado con, con lo que estaba respondiendo Iván, tuvimos alguna interferencia de, de internet, ya que se cortó una partecita, se entendió muy bien lo del de tamaño de la letra. Eh, justo estabas hablando del contraste, ahí Gabriel hace otra pregunta que él eh, asertivamente dice, personalmente prefiero los temas oscuros en la mayoría de las actividades de docencia, sin embargo alguna vez un estudiante me comentó que resultaba difícil acostumbrarse a los temas oscuros. Eh, más del acostumbramiento, no sé si es necesariamente que, que no que tenía dificultades, más una cuestión de costumbre, pero si es que han tenido alguna experiencia al respecto, y esto yo creo que se relaciona con lo que decías la parte que se cortó Iván, con el tema del contraste, y decías de ¿eh? fondos blancos con letras negras, esto sería la inversa supongo, y decías que fondos oscuros con letras bien claras para que funcione el contraste, y decías que hay algo para decir al respecto. Exactamente, el contraste es importante en ese sentido. Yo puedo a, aportar una experiencia, sobre todo enseñando programación. Eh, si van a enseñar a personas que no tienen experiencia con, con lo que van a enseñar, son nuevos en, en el uso de esa herramienta, es preferible usar eh, la apariencia que viene de fábrica por defecto, para que además de tener que atender y, y, y tratar de aprender lo que uno está enseñando, no se estén preguntando por qué estoy viendo las cosas distintas en mi computadora y en la pantalla. Después, si uno le enseña a personas con más experiencia, es posible que esas personas ya hayan customizado su entorno a, al gusto de cada persona. y Entonces, tal vez no es tan importante. Pero creo que lo primero que haría siempre es consultar ya sea antes, o durante o después, asegurarme de que todas las personas se sientan cómodas. Dependerá, obviamente, del entorno. Eh, si están dando clases de manera presencial, con un proyector seguro que es fondo blanco, con letras negras es mejor. Si están dando clases virtuales, tal vez es mejor tener un fondo oscuro por el, porque genera menos brillo a la pantalla y eso puede ayudar a las personas. Pero siempre, siempre lo mejor es preguntar y tratar de eh, usar lo que, lo que le resulte mejor a las personas. Perfecto. Ahí no, ahí no sé, Elio estaba compartiendo de que había una respuesta al respecto en Slack ya, sobre esto de los fondos oscuros y claros también, ya que sigue la conversación. Ahí yo eh, perdón, hice el ejercicio de ir a Google al traductor de Google para ver si estaba entendiendo bien una pregunta que hacen en portugués, eh, Ariel Levy. Eh, y de, decía, ¿qué, ¿qué programas accesorios? Si entendí bien, ¿qué programas accesorios eh, recomiendan para, eh, para las personas con discapacidad visual puedan seguir las clases de programación en línea? Al, al, si entendí bien la pregunta de Ariel, creo que dices No sé si se refiere... ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Bien, no sé a qué programas accesorios. En general, personas con discapacidad visual eh, usan lectores de pantallas. Hay lectores de pantallas que vienen por defecto eh, en las computadoras, tanto eh, en las de Windows como, la, como en las Mac. Y a su vez hay programas alternativos, NVDA es un lector de pantalla de código abierto, gratuito, que lo puede descargar cualquiera, eh, y hay otro que se llama JAWS, ¿sí? que es, es de pago, eh, que son lectores de pantalla para que personas puedan utilizar eh, la programación. No está tanto en los, en los softwares de ayuda que una persona necesita, sino en que el entorno en que trabaje sea accesible. ¿sí? Por ahí no es tanto de... de, de, de de que la persona busque un lector de pantalla, sino que el programa que use para, en este caso creo que se dijo programar, eh, sea accesible con el lector de pantalla. Porque la accesibilidad tiene que estar garantizada en el programa de base. El lector es solo una ayuda técnica eh, que en este caso nos facilita la, la vida a la hora de eh, programar, por ejemplo. Pero siempre es importante chequear eh, con qué programa vamos a hacerlo y si ese programa es accesible. Sí, yo quería agregar un poco, de, digamos, en la práctica de cómo eh, específicamente uno está enseñando a, a programar, que al menos, bueno, como yo lo hago, como es muy popular de hacer como el live coding, coding de, de escribir e ir escribiendo el código y explicando qué hace cada cosa. Eh, y obviamente si uno está mostrando la pantalla en Zoom con el código, eh, nadie con un lector de pantalla o algo lo puede ver, pero lo que está bueno es, hacer, es hacerles llegar ese material o antes eh, a, a los estudiantes. Eh, y si sí va a ser una cosa un poco más eh, improvisada en el sentido de que uno no, va, no tiene exactamente todo el código que va a escribir ya, ya hecho, sino que va a, a responder eh, con lo que, a las consultas o dudas que haya con los estudiantes. Eh, una cosa que está muy buena es eh, además de, de aumentar la, el tamaño de la, del tamaño de la fuente y de, de la interfaz de por ejemplo de RStudio, que darle darle a control más un par de veces eh, ayuda eh, además as, usar hay un, una, un paquete que se llama live code que uno puede básicamente eh, compartir el código que uno está escribiendo el, el, un archivo o cualquier archivo de texto, eh, en, con, y, y pasarle un link. Eso eh, combinado con, con un programita que se llama Ngrok, que lo que permite es hacer que un como servidorcito local lo pueda generar un link público. Yo lo uso todo el, muy, todo el tiempo para, en las clases. Eh, y eso en realidad ayuda, con, con, bueno, como decíamos antes, que la accesibilidad ayuda a todos. Eso no es solo para, particularmente para accesibilidad, sino para quien se haya perdido de repente un, una parte puede ir y copiar y pegar el, el código que se perdió o si está escribiendo el código para probar lo que uno va haciendo. Eh, si hay un error que capaz muchas veces es, es especial cuando recién se empieza a programar por alguna coma, bueno, cuando uno ya está terminando de programar también, ¿la? hay errores por alguna coma que ando por ahí. Eh, entonces, si evitar esas esas cosas de profe profe no, no me corre y yo escribí lo mismo y después uno ve el código y es, es, es, le faltan comas o paréntesis eh, si uno le comparte en vivo exactamente lo que está escribiendo de una forma que puede copiar y pegar con este eh, paquete de Live Code eh, se, se evita todo eso y es mucho más la cosa fluye mucho mejor y ahí pago compartir en el chat que no sé si lo pueden ver creo que sí eh, una, una post de, de de Antonio Vázquez, Russo. Antonio Vázquez, Tony, te mandamos un saludo eh, de cómo de cómo hacerlo. Ahí están en versiones en inglés y, y en español. Eh, por ahora no no, no tenemos más preguntas ni en ninguno de los dos lugares. Un otro comentario que traigo desde, desde Slack, voy a traer información desde Slack Jesús Castañeto. Eh, también hablar sobre la, la cuestión sobre los contrastes y color, que hay una extensión de, que se llama Let's Get Color Blind, eh, tanto para Firefox como para Chrome en el navegador que puede ayudar para eso. Eh, una, una sugerencia también en el Slack, ya vamos a poder dejar yo, tanto las recomendaciones, estos, estos links para el código en vivo que acabamos de compartir acá que mencionó Helio. Eh, lo mismo las recomendaciones que decía Iván ya, para estos softwares algunos tanto que es gratuito y otras versiones pagas ya, como para poder compartirles estos estos links a todos eh, no sé si alguno o alguna tiene otra pregunta eh, no tengo más en el, en el zoom eh, ahí está compartiendo en el Slack tengo como muchas ventanas al mismo tiempo abiertas eh, Ahí hay una nueva, eh, de Cristina eh, Cristina dice, hola, excelente presentación, en particular en virtualidad, ¿tienen alguna recomendación para ir midiendo el avance de la clase cuando son tímidos y no participan? Buena pregunta. Eh, es una excelente pregunta, porque es algo que, que sentimos todas las, las personas que damos clases y empezamos a dar clases el año pasado en, en, por Zoom. Eh, en, en el caso de, de, de los talleres de metadocencia, eh, primero nos aseguramos de, de generar este ambiente donde todas las personas se sienten cómodas. Y al mismo tiempo, les eh, aseguramos que si no pueden participar porque tienen eh, el, el, el bebé en los brazos mientras están escuchando la clase o, o no pueden prender la cámara porque detrás está toda la familia cenando o lo que sea, está bien también y pueden participar de otras maneras. Eh, pero eh, los metadocentes, cuando damos los talleres de, de metadocencia, tenemos la listita de las, de las personas presentes. Y cuando hacemos participar a las personas, vamos marcando quién ya habló, quién ya participó de alguna manera, para asegurarnos de llegar a las personas que, si no mencionamos en voz alta, tal vez no se animen a participar porque son más tímidas, lo cual es totalmente razonable porque a mí me pasa. Entonces... Eh, tenemos la ventaja de tener los nombres de las personas en, en los cuadraditos de Zoom o de cualquier herramienta para tener clases virtuales. Y les decimos, por ejemplo, Juan Pablo, ¿querés responder esta pregunta o querés contar cómo resolviste este ejercicio? Eh, y si Juan Pablo se anima, tachamos el nombre en la lista y después nos aseguramos de llamar a la persona siguiente. Muchas gracias. Eh, ahí se están animando ahora a hacer más preguntas. Nos quedan unos pocos seis minutos antes de que tengamos que terminar, así que eh, vamos a avanzar con esto. Una pregunta de Juan C. Voy a no, no voy a no tengo que asumir nada, después nos dirá Juan C, Qué significa la C. Iba a asumir un nombre con la C. Eh, Han logrado dictar cursos simultáneamente con hablantes de Juan Camilo. Muchas gracias. ¿Han logrado dictar cursos simultáneamente con hablantes de portugués? ¿Mezclando personas? Si, sí, sí ¿cómo fue esa experiencia? La verdad es que no, no en mi caso particular, en alguno de los cincuenta y pico de cursos, no me, creo que no me tocó. Creo que las personas eh, que hablan portugués, que se sumaron a los cursos, tienen la ventaja de hablar español, a diferencia de mí, que yo no hablo portugués, entiendo algo igual. Eh, nuestra esperanza es que eh, pronto parte del equipo que habla portugués se anima a empezar a dar los cursos para que también puedan ser en portugués eh, y poder también incluir a una gran parte de Latinoamérica. Otra pregunta, eh, salvo que quieran alguien más ampliar la experiencia, eh, muevan la cabeza y yo. Eh, la, una de las últimas preguntas de Kenneth Roy, eh, ¿cómo hacer que se participe en un curso virtual con 100 estudiantes? Eh, sí, creo que la respuesta es que no se participa con 100 estudiantes. O sea, un, ¿cómo haces en un curso...? La, hacer, hacer la pregunta eh, más general. ¿Cómo haces en un curso para que haya participación con 100 estudiantes? Un curso cualquiera. O con más estudiantes. Es algo que ya es muy difícil. Es muy difícil aún en la en presencial o virtual. Eh, en lo que... Creo que lo que funciona ahí es separar, eh, separar la participación. Eh, y justamente, bueno, algo que es más fácil quizás hacer ahora en un curso virtual es hacer las salas de grupos pequeños, los breakout rooms de Zoom, eh, y entonces de esa manera hacer que haya participación entre estudiantes en eh, grupos pequeños donde es mucho más fácil durante, por ejemplo, eh, durante ejercicio, ejercicios, donde dejar tiempo para hacer ejercicios y en, y en ese tiempo separar y que no sean 100 participantes, sino que sean de grupos de A, 10, por ejemplo. Y, y otra cosa es lo de seguir lo que dice, lo que comentaba Pau, de explícitamente hacer preguntas, si uno quiere dar, tener feedback, eh, tener seguimiento que en un, si es un curso largo de un cuatrimestre, por ejemplo, es, esa lista que vas, se va tachando no es por clases sino es en, en todo el cuatrimestre. Entonces, no vas a lograr que en, la, en cada clase participen 100, pero si en cada clase participan 10, eh, en 10 clases llegas a que participen todos al menos una vez. Muy bien. Eh, no tengo más preguntas por acá. No, eh, Natalia. Pregunta eh, Natalia, la compañera Natalia pregunta por Slack, ¿qué talleres están dando este año? Los cuatro talleres que mencionaba yo al principio, introducción eh, al ABC para enseñar, eh, cómo enseñar programación, el taller de Learner y el taller de Zoom, los estamos eh, dando. Eh, o sea, obviamente, son y van a seguir siendo gratuitos y los vamos ofreciendo a medida que las las personas van eh, registrándose y mostrando interés en los cursos. No tenemos en este momento fechas definidas, pero por supuesto los vamos a seguir da dando. Y algo que quería mencionar Me es que eh, muchas de las preguntas que acaban de hacer son preguntas que tratamos de responder y pensar entre todos en nuestro primer curso y también en los otros. Entonces, si les interesa y se quieren sumar, pueden entrar a nuestra página web metadocencia.org. Eh, también está en inglés, para registrarse, y, y esperamos pronto abrir nuevos cursos para incluirles a todos. Bueno, estamos llegando al final. Eh, muchas gracias a todos por, por participar. Obviamente, muchas gracias a los presentadores, a MetaDocencia, el trabajo que hacen, que es espectacular. Eh, muchas gracias al sponsor del día gracias eh, y al sponsor de no, de la sesión y del día que se reestudió. Eh, y nada no, nos seguimos viendo en la conferencia eh, hasta luego